Su, su compañero ¿no? en, en esas organizaciones, sino su amigo, y por eso eh, no pudo contener el, el llanto. Una muerte muy, muy dolorosa, de eso ya hace eh, dos años, y, y, y parte también del lamento es que todavía, a pesar del, del tiempo, no, no hay nadie eh, procesado, no hay un imputado sobre esta lamentable muerte. Señores informe, en la carretera de San Francisco con Trova, en, los, en las último, los últimos meses se han producido varios accidentes de tránsito que le han costado la vida a ciudadanos eh, y ciudadanas de, de San Francisco de Macorís, personas muy valiosas. El, el más reciente, eh, la muerte de, del empresario eh, Javier Celular, quien el pasado domingo perdió la vida, eh, tras eh, chocar el vehículo que él conducía con, con otro vehículo. Hay diversas personas, diversos sectores que están abogando para que el gobierno amplíe eh, la vía, la carretera San Francisco Controva, a cuatro carriles. De hecho, el, el diputado Franklin Romero del Partido Revolucionario Moderno eh, gestionó eso, abogó por eso. El doctor Leonel Fernández, eh, cuando vino acá al pabellón Bajo Techo, eh, prometió esa obra en caso de él regresar a la presidencia de la República. Vamos a ver este reporte de Telenor sobre esta situación. Adelante. Justamente nosotros nos pronunciamos al respecto ya que desde que llegamos a la Cámara de Diputados llegamos con ese miedo del pueblo, es pues una solicitud que ha hecho este pueblo con muchísimos años donde han perdido la vida hombres y mujeres solicitando a través de huelga, a través de llamados a los gobiernos para que sea ampliada esta carretera a cuatro vías. Nosotros depositamos una resolución en el año 2018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 si nos vamos a Santiago, vemos todos todo cuatro vías, entrando, saliendo, la circunvalación. Si nos vamos a incluso, pues pasamos por La Vega, pasamos por Bonapas, pasamos por Villa Nosotros como provincia, una de las más productivas, la que produce más tubos para el consumo eh, nuestro de cada día, e incluso para exportación, pues todavía tenemos unos callejones que son los que nos permiten accesar y salir de la ciudad una responsabilidad de la Cámara de Diputados una responsabilidad de los diputados hacerlo, la responsabilidad nuestra no es solicitarlo al Poder Ejecutivo y ya nosotros las aprobamos ahora falta que el Poder Ejecutivo la ponga en presupuesto nosotros lo aprobemos y podamos ya contar con esa ampliación a cuatro vías de esa carretera que se convierta en una autopista no solamente la San Francisco comproba, también tenemos San Francisco en agua, que sabemos que se han perdido eh, cientos de, de vidas en, en accidentes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 Eh, nosotros como Franco Macorizano demos a conocer la, el peligro de, de, de, de esa carretera y también la necesidad de que se amplíe. Bueno, ahí está. Ah, vamos a ver porque es, eh, vamos a decir algo ya que se debe ejecutar. Bueno, finalmente en este segmento decir que Aquí hay una huelga programada para el 7 de agosto. Esto es la semana que viene, por el Falpo. Pero hay un grupo de organizaciones populares que han anunciado un proceso huelgario en las 14 provincias de la región norte del Cibao para el 12. Ellos vinieron acá en San Francisco de Macorís. Yo no creo que sea prudente. Esa gente, ya que el Falpo tiene una huelga el día 7... Lo más lógico es que dejen sin efecto, por lo menos en esta ciudad, la del día 12. Vamos a ver qué pasó acá en relación a, a ese tema. Adelante. La coalición de organizaciones sociales y populares del Cibao en este glorioso pueblo de San Francisco de Macorís queremos ratificar la convocatoria a huelga regional para el 12 de agosto en virtud de que este gobierno no da respuesta a las necesidades fundamentales y básicas del pueblo. Por tal razón, hoy en esta demostración de que hay un pueblo de pie en San Francisco de Macorís, dando una señal que el 12 de agosto en la 14 provincia del Chibao, en la huelga regional, será un plebiscito en demanda del conjunto de reivindicaciones de carácter social a favor de la grande mayoría del pueblo dominicano. El objetivo de esta importante marcha, convocada por el colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís, va encaminada a seguir reclamando de las autoridades, tanto municipales, provinciales como nacionales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 de movilización para hacer de que el paro programado para el día 12 del mes de agosto surta los efectos necesarios y que doble el brazo a las autoridades en el cumplimiento de la demanda. Entre la demanda que estamos desarrollando están a lo corrupto y confiscación de los bienes robados a este país, declaratoria de Loma Miranda como parque nacional, el, la elaboración de una ley de seguridad social para todo el pueblo dominicano, la construcción de las obras complementarias del CURNES, la construcción de calle, acera, contene y aparto de la misma, instalación del circuito 24 horas, agua potable, construcciones de escuelas y liceos para el municipio de San Francisco de Macorís, entre otras demandas importantes que el movimiento ha venido reclamando desde hace mucho tiempo. Bueno, ahí está. Vamos a la publicidad y cuando regresemos estará conversando con nosotros el licenciado Lorenzo Lara. Él es precandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana y viene a hablarnos de sus aspiraciones y sus proyectos tras la pausa.